en los lanzamientos hay mucho dinero y esto no lo he dicho nunca pero la pasta de verdad el dinero de verdad no se hace en un primer lanzamiento ¿por qué? porque en un lanzamiento es el, el primer lanzamiento es donde más sufres, donde empieza todo desde cero donde tienes que hacer la landing page, la página de gracia los emails, absolutamente todo es una locura el primer lanzamiento por eso ya con los clientes que firmamos, mínimo cinco lanzamientos. ¿Por qué? Porque el primero es una salvajada. Es intenso, es duro para la otra persona también porque acaba de empezar y como se, todo, todo te tiene que conectar. Ahora bien, ¿qué pasa en el segundo? Ya tienes absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Sabéis cuántas horas le dediqué a este lanzamiento? Es muy loco, ¿eh? Sin hacer las entrevistas. Simplemente de principio a fin. 20 horas, veinte 20 horas. Porque si tú te vienes aquí y haces la división... ¿De cuántos son? 60.000 entre 20. ¿Cuánto es la hora? Un tío de 20 años. 25. ¿Quién gana eso? Entonces, ¿cómo a mí no me va a dar miedo... Decirle a alguien que puedo generar lo que esa persona en un mes en una hora. Pero cuando entiendes de que esto es un negocio lucrativo, es decir, que no es nada de, de donde yo, yo, yo gano y tú pierdes, como cuando entiendes que es lucrativo, donde si tú ganas, yo también gano, la película cambia. Caso de Jessica, que hoy hablaremos de su lanzamiento. Más de 30.000 euros, pero si tú ves cómo estaba la gente al entrar... Dices, joder, si es que tiene puñetero sentido. Si es que tiene puñetero sentido. Vas a cambiar vidas ganando dinero. Vas a transformar vidas de otras personas mientras tú ganas dinero por ello. Os prometo que no he encontrado a día de hoy algo así. Nunca.